Es muy importante conocer el entorno de trabajo de las herramientas informáticas. ¿Por qué es importante? Porque podemos conocer diferentes caminos y diferentes eh, opciones para ejecutar la misma operación y luego, además, eh, muchas veces nos ofrecen mucha información en el propio entorno sobre eh, el contexto de trabajo o sobre lo que estamos eh, trabajando, en este caso, pues en, el, en el documento de texto. Entonces, en el, en el entorno de trabajo del procesador de texto de OpenOffice eh, nos ofrece un menú principal que ahora comentaremos, nos ofrece también eh, barras de herramientas, las barras de herramientas tenemos algunas que las tenemos siempre visibles de una forma fija, y otras son pues, contextuales, que van apareciendo y desapareciendo en función del elemento con el que estamos trabajando eh, dentro del propio documento. También veremos la barra de herramientas lateral, también veremos la barra de estado y veremos otra utilidad u otra herramienta que es el navegador, que es también bastante importante. Pasamos pues a ver el menú principal y la barra de herramientas, para eso Abrimos, abrimos Apache OpenOffice, abrimos el un documento de texto, creamos un documento de texto, abrimos un documento de texto nuevo, en este caso se llama sin título 1, y vamos a ver pues, el menú principal donde se encuentra. Pues es tradicional, eh, tenemos el menú principal con las diferentes opciones y conforme vamos moviéndonos por las diferentes opciones vemos las diferentes. Eh, posibilidades y las diferentes funcionalidades que nos ofrece en cada caso. Eh, tenemos también unas barras de herramientas, eh, posiblemente pues, teniendo o dependiendo de eh, las sesiones de trabajo que ya hemos hecho con anterioridad en el documento, pues las tendremos algunas abiertas, otras eh, estarán cerradas o puede que estén en distinto orden. Son configurables, en cada momento el usuario las puede cambiar de sitio simplemente con el arrastre, el arrastre siempre funciona si arrastramos desde la parte izquierda donde hay unas, unos puntos o unas rayitas en el caso de Linux y las podemos arrastrar y mover y colocarlas donde queramos en el panel eh, superior o en la, barra, en la parte superior, en la parte de la izquierda, en la parte de la derecha o en la parte inferior. Entonces, bueno, pues cada usuario puede personalizar la ubicación de las barras de herramientas, pues donde le resulte más cómodo localizarlas, pues por la costumbre que tenga o por la facilidad de acceso eh, que, de, que tenga ellas. Decíamos que hay algunas barras de herramientas que son contextuales, quiere decir que van a aparecer o van a desaparecer dependiendo de dónde nos encontremos. Vamos a poner un ejemplo: si incluimos una tabla. Vamos a incluir una tabla en el documento, vemos que ha aparecido la barra de herramientas de tabla, es una barra de herramientas contextual. Si salimos fuera de la tabla vemos que esa barra de herramientas desaparece y si volvemos a entrar dentro de la tabla aparece de nuevo la barra de herramientas que podemos colocar en la parte que a nosotros nos pueda interesar. En el siguiente vídeo vamos a trabajar con la barra de herramientas lateral.